Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Su talento llenará su corazón de alegría. Segunda vuelta, vamos a terminar de enterrarlo a toma, Machetazo, blosazo, con bomba molotov.